Deja ir lo que te duele y perdona. Muchas veces cargamos un peso en nuestros hombros. Y no de manera literal, sino que tomamos la responsabilidad de arreglar o mejorar algo que simplemente no tiene solución, no tiene sentido, ni tiene arreglo. Pasamos nuestros días enteros pensando en cómo podemos solucionar un problema o ayudar a una persona sin darnos cuenta del gran y tremendo gasto de energía y el desgaste mental que estamos teniendo a diario. Si una situación no puede ser resuelta, entonces lo más sano es que se puede hacer es dejar de pensar en ella. De la misma forma, si una persona no quiere ser ayudada o simplemente no quiere cambiar su forma de pensar, de actuar, de ser, de sentir, entonces no hagas ningún intento por cambiarle, no le cambies. Cambia tu forma de ver a esa persona. Aléjate de ella. No malgastes tus energías en quien no lo merece. Si bien la cultura popular nos ha dicho que abandonar es de cobardes, a veces esta noción puede ser muy errónea, ya que abandonar lo que no puede ser realizado es en realidad una inteligente decisión, debido a que utilizaremos nuestras energías en encontrar soluciones a diversas situaciones, de las que pudiésemos sacar provecho, de las que sí pudiésemos ver el fruto de nuestro arduo trabajo sino quedaríamos enfrascados en situaciones que no tienen salida. A veces incluso debemos abandonar personas porque no nos hacen bien. Porque no son las que deberían estar a nuestro lado. Por mucho cariño o aprecio que les puedas tener, por mucha confianza incluso, es ayudarse cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Y actuar de manera diligente, responsable para cambiar la situación en las que nos encontramos, en la que estamos, así como las situaciones difíciles, las personas que no quieren ser ayudadas, debemos desprendernos también de cualquier rencor que podamos llevar dentro de nuestros corazones y almas, sin importar lo que haya sido. El rencor solamente trae tristeza, agonía, dolor, nada bueno proviene de guardar odio en nuestros corazones, ya que esto solamente nos hace sentir peor de lo que ya nos sentimos y nos enfocamos en todo lo malo que nos ha pasado creando así espirales viciosas de tristeza de las cuales se nos complica salir. Si en verdad quieres ser feliz, debes olvidar y perdonar. Debes poder ser capaz de soltar eso que te hace tanto daño sin importar lo que esto sea, lo que esto signifique o lo que esto implique. Para nadie es un secreto lo complicado que es ofrecer el perdón a una traición, ya que ésta nunca viene de parte de un enemigo sino de parte de las personas en quien más confías, de las cuales pensabas que no podían hacerte daño. Pero la percepción que tenías de ellas era completamente errónea, equivocada. Es complicado ofrecer ese perdón porque simplemente duele muy dentro de nosotros, incluso pudiese llegar a quemar. Pero recordar dicha traición día a día no nos hará sentir mejor, solamente nos traerá penumbra, tristeza, nubarrones y dolor. Es por esa razón que el perdón, cuando se hace de corazón, es la mejor cura para un alma rota. Aprende que perdonar es soltar ese puñal que sostienes con la hoja en la mano, el cual, mientras más la aprietas y la sostienes, más daño te hace. Abre tu mano, déjala que caiga y despréndete del dolor. Desde ese momento en adelante solamente quedará tu parte ponerle atención a la herida, y sanarla de manera más adecuada posible. Aprende a dejar lo que te pesa para que tengas felicidad. Existe una razón por la cual todos preferimos comprar una casa nueva a una casa antigua. Y es porque la casa nueva no arrastra problemas del pasado. Está completamente limpia, lista para ser habitada y crear los dulces recuerdos y los grandes momentos que se viven dentro de un hogar. Pasa lo mismo con las personas. Una persona que arrastre problemas de su pasado que solo se concentre en la comparación de su vida pasada con su vida nueva, no traerá consigo más que conflicto, revancha y dolor. Tú, al aprender a soltar lo que te causa dolor, podrás convertirte en esa casa nueva que todos desean tener, ya que no arrastrarás ninguna clase de trauma o no tendrás dolores pasados. No enfocarás tu mirada en lo que pasó ni en lo que pudo ser, sino que tendrás de frente un brillante futuro con la persona que amas. Hasta el momento no ha existido en la historia humana una persona que haya sido feliz arrastrando los problemas pasados y llevándolos consigo durante el resto de su vida. Esto simplemente no sucede, ya que dichos recuerdos actúan como fantasmas, atormentándote día a día. Bien sea de manera consciente o subconsciente, gastando así tu energía y temiendo realizar los errores pasados en relaciones presentes o futuras. Es por esto que esconder los errores no sirve de absolutamente nada lo que se debe hacer es enfrentarse a ellos, tomar las riendas, tomar el control de tu vida y aprender cada uno de tus actos. Es increíble la cantidad de personas que piensan que para superar su pasado deben borrar todo por lo que han vivido. Y la verdad es que eso es simplemente imposible. Nadie puede deshacer la historia. Nadie puede reprimir recuerdos, ya que en algún momento saldrán a flote y te pasará factura. Lo que puedes hacer es aceptar lo que hiciste mal, asimilarlo y mejorarlo, así como los buenos actos que realizaste, tenerlos siempre presentes y tratar de multiplicarlos proporcionalmente para mejorar cada día como persona. Jamás una persona ha sido llamada cobarde para enfrentar sus actos y aprender de sus errores. Debido a esto, es tu responsabilidad tener valor para exponer tus heridas y buscar la ayuda que sea necesaria para poder superarlas de la mejor forma.